Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por. Eh, no sé si eh, hay alguna orden. Falta Alfredo Menéndez, como veis, que es el co-director de las mañanas de Radio Nacional de España. La, la excusa es tan buena como que ha acabado a la una su programa y entonces está llegando. ¿Vale? Eh, no es buena la excusa, no es tanto. No. Bueno, eh, así que yo creo que para ir. Se habrá, se habrá perdido. Bueno, para ir cumpliendo más o menos los tiempos, pues vamos a, a comenzar. ...esta segunda parte de eh, los actos que desde el Mirada 21... ...el Grupo de Medios de Comunicación de la Universidad... ...hemos organizado en este Día Mundial de la Radio... ...este día tan, tan bonito que a los que hacemos radio... ...y queremos la radio nos, nos, nos gusta, ¿no? Mirarnos un poco al ombligo, aunque sea... ...bueno, en general a los periodistas nos gusta mirarnos bastante al ombligo... ...y a los de la radio puede que especialmente. Y después del estreno de Comunidad Odezuve... ...ahí está Alfredo, te estaba excusando... ¿Eh? Me besa a mí nuevo, ¿Qué excusa más barata me he buscado ¿Qué? ¿Qué es? que, estaba, que estaba haciendo un programa de radio? ¿no? Bueno, pues eh, después del estreno de Comunidad UFV, que lo hemos hecho como buenamente hemos podido, Alfredo y yo eh, comenzamos la, la primera de las dos mesas redondas que vamos a hacer en la, en la jornada de hoy. Esta mesa de profesionales que hemos llamado... Eh, Estuvimos pues tentados a llamar mesa de estrellas, pero el concepto de estrella, como sabéis, es muy discutido. Y los que vais a mis clases, pues ya sabéis que más aún. Eh, Así que hemos invitado a cuatro pedazos de profesionales de la radio, que entre todos ellos suman una cantidad de premios, eh, en fin, pues muy numerosos. Y creo que es una buenísima oportunidad para que los alumnos de la Facultad de Comunicación de la Universidad Francisco de Vitoria podáis escuchar eh, su historia, eh, de dónde nace su amor por la radio, qué es lo que hacen y a, qué otro consejo, que a buen seguro. Os, os será de utilidad en vuestra en vuestra carrera, sobre todo muchos que ya veo algunas caras por aquí de gente que yo sé que lleva la radio en la vena y que, y que ya la ha picado el, el monstruito y que como siempre os, os cuento, cuando te pica el de la de la radio ya eso es para siempre. Eh, voy a empezar, eh, os voy presentando, si os parece, compañeros, y, y aprovecho mientras os presento muy brevemente, os hago la misma pregunta a los cuatro para empezar, que no es muy complicada, que es, ¿qué es la radio para ti? Esta es la difícil de la mesa redonda, luego seguro que ellos hacen la, las preguntas más complicadas. Y si os parece, pues empezamos por la izquierda, ahí está María José Navarro, eh, Antena de Oro, eh, Manchega eh, y de la Leti, estas son las cosas importantes de... de y, y por tanto, de Fernando Torres, que también esto hay que decirlo. No hay más, más eh, bueno, María José es redactora jefe en COPE y forma parte del equipo de eh, Carlos Herrera, del programa Herrera en COPE, que como sabéis se emite diariamente de 6 a 1 en, en la cadena COPE. Y María José lleva en la COPE desde los 18 años. Sí. O sea que es, que es una, permíteme que utilice esta expresión, una auténtica leyenda de la COPE. Antes de <risa> Y bueno, yo que he tenido la fortuna de trabajar en la COPE, os aseguro que de decir María José Navarro en los pasillos de la COPE es decir mucho. Ya ha presentado numerosos programas, eh, presentó la tarde alguna temporada eh, y ha estado trabajando con, con Antonio Herrero, con Luis Herrero, ahora con Carlos Herrera. La verdad que con los apellidos tienes un historial eh, de, de repetición, ¿no? Y, y bueno, ya digo que sobre todo desde la Leti. María José, ¿qué es la radio para ti? Hola a todos, perdonadme por esta voz, pero yo soy así, yo hago las cosas así. En el día de la radio me quedo afónica y todo me sale así en mi vida. ¿eh? Eh, a ver, ¿qué es la radio para mí? Para empezar, es, es algo que me ha permitido ganarme la vida. No tenía muchas posibilidades más. ¿eh? Si no llega a ser por la radio, yo ahora mismo a lo mejor estaba arrastrando un carro de Mercadona con un tetrabris de Cumbres de Gredos. Y con el pelo por la cintura y rodeada de gatos, podía esta ser mi vida perfectamente. Es decir que yo le estoy muy agradecida a la radio porque por eso me pagan y todo, ¿no? O sea, yo que sé, me puedo pagar el alquiler, incluso, en fin, cosas extraordinarias en mi caso. Yo la verdad es que no tengo, no tuve mucha vocación por la radio. Esto me vino porque sí, bueno, porque mi padre era radiofonista también y, y entonces yo me movía casi siempre, pues eso, iba a verle y, y entonces mi padre... Estaba allí entre, entre los discos y dirigía el coro de eructos de Radio Albacete, nosotros siempre dando un nivel. Coro de eructos, eh, se arrodillaba mientras daba las necrológicas y, y bueno, y en, en, en aquella época en la que vosotros no estabais ni previstos, había que cerrar las emisiones diciendo, arriba España, viva Franco. Entonces mi padre siempre decía a la mierda después y un día se le olvidó eh, cerrar el micrófono y el a la mierda pues sonó así y vino la policía o sea que también lo mío aquí en el mundo es un milagro eh, por todos lados por lo tanto es que yo no lo pensé mucho yo realmente no quería dedicarme a esto pero todo fue como fluyendo a partir de ese momento cuando tenía 16 años pues seguía trabajando empecé a trabajar mejor dicho y, y, y seguía estudiando aunque lo hacía por la noche y pero no tenía ninguna vocación o sea yo realmente presentaba 40 principales pero no lo hacía tan mal que venía el director y me decía el disco se llama así pero tía es que hay que hacerlo de otra manera o sé sea, que todo fue como un disparate realmente hasta que bueno pues pues pues por confianza entre los dos no entre la radio y o sea, el roce hace el cariño y entonces fue eso o sea es decir que si muchos de vosotros no tenéis mucha vocación no pasa nada que luego esto se puede salir adelante de ¿eh? la radio. Eh, ahora lo que pasa es que han pasado muchos años, como decía Guillermo, he hecho casi de todo, he hundido muchos programas, esto no es fácil. He hundido muchos programas también. Los he llevado a niveles de audiencia muy por debajo del récord. Esa medalla la llevo yo y aquí estoy. ¿eh? Eh, y ahora pues eso, es que tenemos confianza, no sé hacer otra cosa. Y la quiero profundamente, me parece el medio más bonito, es un medio bellísimo, eh, que espero que vosotros, los que os dediquéis a esto, sigáis cuidando. Esto no es sentarse y hablar, es una cosa completamente diferente, es transmitir emociones, sobre todo. Así que espero que, en fin, que la respetemos entre todos. Que ya digo, que da de comer a una indigente intelectual como yo, <ríe> por favor. Eh, gracias, María José. Bueno, Alfredo Menéndez... Eh, podría decir que todo lo que ha dicho no es verdad pero <risa> Alfredo Menéndez, bueno, le conoceréis muchos porque es, es parte de la casa ¿no? y es profesor de esta universidad eh, y Alfredo empezó en Radio Voz he visto en el año 96 ¿puede Exacto. ser? en el año 96 y enseguida entraste en Onda Cero en el, en el año 99 y los que eh, disfrutamos mucho de la radio de cercanía y de la radio local admiramos mucho a Alfredo porque durante muchos años hacía una hora de 7 a 8 en Onda Cero que era una obra maravillosa, de información local, divertidísima, de servicio público y de actualidad y rigurosa. Imagino que te han dicho esto muchas veces, pero como yo nunca te lo había dicho, pues aprovecho para decirlo públicamente. Y eh, desde el 2013 está en Radio Televisión Española, primero unos meses dirigiendo, editando los, el canal 24 horas, ¿no? Y desde julio de 2013, al frente del programa estrella de la radio pública, que es las mañanas de Radio Nacional de España, esta temporada, eh, junto con Íñigo Alfonso, el otro director y presentador del, del formato. Eh, perdón, no sé si soy yo el del... Eh, perdonadme que me salto muchas cosas de su vida, de tu vida, los 8.000 premios que también tienes, eh, Antena de Oro 2015, bueno, ¿qué es la radio para ti, Alfredo? Bueno, gracias, eh, lo primero, por eh, las palabras, eh, y he llegado tarde por una excusa tan peregrina como que el programa acababa a la una, he tardado 14 minutos en llegar hasta aquí. Si me han puesto alguna multa, que espero que no, se la paso a la universidad, ...pero bueno, son tres rotondas, ¿eh? De la casa de la radio aquí no hay mucha distancia... ...pero hoy el programa lo hemos terminado hace menos de un cuarto de hora. ¿Qué es la radio para mí? Jo, pues ahí la, el, si queréis la respuesta cursi, la radio para mí se parece un montón a, a, a mi vida... ...porque no entiendo mi vida sin la radio. Desde pequeño, mi padre era taxista y la tenía todo el día puesta en casa, en el coche... Eh, en fin, siempre ha formado parte de mi banda sonora Antena 3 Radio, que fue la radio con la que yo crecí como oyente eh, Me acompañó desde bien pequeñito Y luego ya cuando de repente pensé que podía estudiar periodismo Dije, anda, pues a lo mejor la radio es una manera de ganarme la vida Y pagan encima, y me puedo pagar la hipoteca y, y tal eh, Tenía muy claro que me gustaba la radio, pero no jugaba a hacer informativos de radio con cinco años. Yo jugaba a las chapas, que era lo que se jugaba entonces, y, y, y punto. Pero la radio sí que luego después, desde ese año 96, que fue cuando empecé hasta ahora, me he dado cuenta de que de alguna manera me estaba esperando. Yo no la buscaba, me buscó ella a mí. Ha sido el medio en el que puedo ser yo, mmm, con todos los increíbles matices que pueda incluir eso, ¿no? pero en el que no me tengo que inventar un personaje... Eh, no es que haya que inventarse en la tele ni en la prensa escrita, pero en la radio puedo ser yo. Y lo mismo que estoy diciendo aquí ahora, puedo haberme sentado hace 20 minutos y escribirlo y luego ponerlo en la antena de otra manera, y... pero da igual, puedo ser yo. Eh... Es donde creo que soy más dueño de mi mensaje. Si el mensaje es una vasija de barro, pues la vasija que hago hoy pues es mía o es más mía que si estuviera en otro medio donde dependo de la conexión satélite, de la cámara, del maquillador, del que me pone el traje. Me siento muy dueño del, del producto. Mi producto ahora son tres horas, el año pasado eran seis y cuando empezaba era una crónica de un minuto o una hora de radio local por la tarde. Tu producto puede durar 60 segundos o 3.600 y eres el dueño de, de ese producto. Creo que en la radio es donde más dueño eres del juguetito que le presentas a la gente, que a veces te lo compra y, y a veces no. Y sobre todo la radio, para mí, ha sido la mejor academia para aprender millones de cosas. La radio puede ser escribir, puede ser hablar, como decía María José, pero para mí la radio sobre todo es escuchar. Yo, la mejor radio que se supone que sé hacer es la que me sale cuando escucho y no cuando hablo. Cuando escucho al que me está contando sus cosas, bien sea un presidente del gobierno, bien sea un paisano que hace pan en un pueblo de Asturias, cuando escucho es cuando mejor radio sale, porque las preguntas te llevan la una a la otra, la radio es charla, por supuesto hay radio creativa, sintonías, músicas, no renunciemos a ningún recurso de la radio, pero para mí, si hubiera que dejar algún consejo, aparte de que no sigáis ningún consejo, eh, si hubiera que dejar algún consejo sería escuchad el doble de lo que habláis y así la radio será mejor entre todos. Es lo único que se me ocurre, además de pediros disculpas por ese cuarto de, de retraso. Totalmente disculpado. La radio se parece a mi vida, el primer gran titular, ¿no?, que podríamos eh, quedarnos de lo que ha dicho Alfredo. Bueno, y a mi derecha, pues, ¿qué voy a decir de Juan Ramón Lucas?, periodista que ha trabajado en... Yo miraba ayer preparando esto y digo, solo te falta la copia, Juan Ramón. Y no sé si también, pues eh, no. esa se me ha escapado, pero es la única, ¿no? Porque porque, porque le tengo... Por hoy ya estoy muy mayor, querida. Bueno, y, y... <risa> bueno Juan Ramón Lucas ha trabajado en, en Radio Nacional de España, presentó durante cinco temporadas, eh, desde 2007, el, el programa estrella. En días como hoy. En días como hoy, lo que ahora es las mañanas de Radio Nacional. Actualmente presenta la y dirige la brújula de, de Onda Cero por las tardes de 8 a 11 y media. Uh -huh. Eh, y ha estado en Televisión Española, en la SER, en Tele 5 en Antena 3, en Telemadrid, en Canal 9, en La Sexta, vamos, en todos lados. ¿no? Soy muy mayor. Y bueno, mayor no, pero sí que tienes un onda, un micrófono de oro, una antena de oro y, y un montón de premios que no, en fin, vamos a aburrirnos diciéndolos todos, ¿no? Pero, pero un grandísimo profesional y es un honor para nosotros que estés en la Universidad Juan Ramón. ¿Qué es la radio para ti? Bueno, eh, eh, buenos, buenos días. Bueno, luego daré las gracias porque quiero agradecer eh, el estar aquí, Alfredo, a, a la universidad, eh, a todos vosotros, que me abruma siempre estar en un auditorio con tanta gente mirándote y prestando absoluta atención a lo que dices. Siempre tienes miedo, a alguien le vas a decepcionar seguro, pero en fin, afortunadamente en la radio imaginas pero no ves a la gente, tienes tu micrófono y tu tu ámbito bastante cerrado, pese a la difusión. Bien, la radio, antes me preguntaban, me la han facilitado eh, compañeros vuestros, porque me han preguntado antes, me han hecho un canutazo, ¿qué es la radio para mí? Entonces, he tenido que pensar un momento y, bueno, ya me tengo la respuesta preparada. Eh, la radio, y lo he dicho sin pensar tampoco, y voy a repetir lo mismo, para no ser incoherente, es una forma de vida. Eh, es, es un poco lo que han dicho ellos y lo que imagino que dirá Virginia, cuando, eh, cuando digo una forma de vida, me refiero no solamente a una forma de ganarte la vida, sino a una forma de entender el mundo. Yo llevo tanto tiempo en esto, desde los 19 años y si tengo 60, que, eh, que no, no concibo otra cosa. Yo empecé en la radio cuando era la red de emisoras del movimiento Cadena Azul de Radiodifusión. Era la radio de la falange y el franquismo en el año 79. Estaba, todavía existía aquello. Por cierto, ese paréntesis, cuando se habla con tanta frivolidad de lo de la, eh, del franquismo vigente y todo eso, joder, es decir, eh, te metían en la cárcel por decir a la mierda o por decir algo, te metían en la cárcel por ser homosexual, te metían en la cárcel por, por opinar, no, no, no, no, no por hacer algo, sino simplemente opinar algo diferente, no se podía. Cuando alguien frivoliza tanto que, que si el franquismo, cierro paréntesis, que conviene que conozcamos la historia para no decir demasiadas tonterías. Dicho lo cual... Eh, la radio, una forma de vida, una forma de relacionarme con, con los demás, puesto que tengo el privilegio de poder hacer todos los días lo que me gusta, que es hablar de y con las personas. Como muy bien decía eh, eh, Alfredo, eh, eh, lo mejor de la radio es escuchar. Te lo permite. Tú dices, hombre, si la radio es hablar y hacer cosas. Esto que estamos haciendo es radio, en estado puro. Si se emitiera... ...sería un programa de radio, una tertulia, un debate... ...con las preguntas que vosotros hacéis que podríais ser el público... ...en este caso sería intercambiable. Entonces, la radio es una forma de entender el mundo que es mirar con atención... ...tener la mente abierta y despierta a las opiniones de los demás... ...y ahora hablaremos en la medida en que los oyentes cada vez opinan más... ...y marcan lo que es el presente y será el futuro de la radio... ...y eh, eh, sobre todo algo que me permite todos los días contar cosas y escuchar cosas... Conocer a la gente y conocerme a mí mismo a través del espejo que los oyentes reflejan de lo que soy y de los que somos lo que hacemos esto. La radio es un encuentro eh, general, es eh, eh, escuchar, contar, eh, aprender, vivir. Y es una generalidad aparentemente tópica, pero es que es así, no podemos decir otra cosa. Yo he tenido la suerte de poder ganarme la vida desde los 20 años con la radio, haciendo radio. Eh, unas veces... ...te pagaban bien, otras veces no te pagaban bien... ...otras veces incluso no te pagaban... ...pero siempre hacías lo mismo, radio... ...y he de deciros que... Eh, mmm, ...aunque... ...el vídeo vaya a matar a la estrella de la radio... ...muchos años después de aquella famosa canción... ...en realidad no va a ser así... ...el vídeo sería el streaming... ...y esa especie de manía de... ...transmitir por televisión o a través de internet... ...la radio, pero seguirá siendo radio... ...porque esa otra televisión en la que surgen debates, se producen debates y se transmiten planificando, no deja de ser radio televisada. Entonces, podemos discutir también sobre el futuro del streaming con la radio, si le resta identidad o no, pero la esencia de la radio, y eso es para mí la radio, es el diálogo, es la conversación, es la comunicación en estado puro. Y lo que a mí personalmente me ha permitido eh, ganarme la vida y conocer el mundo y conocerme a mí mismo mejor. Gracias, Juan Ramón. Ahora yo haré un par de preguntitas rápidas y, y la idea es que esto sea un coloquio con vosotros ¿no? y que vayáis pensando las preguntas o las dudas que, que tenéis. El jurado del premio Ondas dijo de Virginia Díaz que era uno de los exponentes más brillantes de su generación como presentadora de programas musicales en un ámbito dominado por los profesionales masculinos. Ella es subdirectora de los conciertos de Radio 3 y directora y presentadora de 180 grados, un programón, programón. Eh, radio 3, que os recomiendo fervientemente... ...presenta también Cachitos de Hierro y Cromo en, en la 2... ...y es una auténtica referente en el periodismo musical... ...y queríamos también que, que tuviera presencia... ...en esta mesa de profesionales de la radio... ...así que Virginia, gracias por estar con nosotros... ...y la misma pregunta, ¿qué es la radio para ti? Pues, eh, antes de nada, muchas gracias por permitirme compartir... ...esta mesa con Juan Ramón, con María José y con Alfredo... ...me siento muy pequeña pero tremendamente halagada... ...de poder estar aquí... ...para mí la radio, pues como decía María José... Yo tengo, eh, desde que era muy pequeña, sabía que me quería dedicar al periodismo. No me preguntéis por qué, pero es una cosa que lo tenía muy claro desde que tenía uso de razón. Pero nunca pensé en dedicarme al periodismo radiofónico, pensaba más bien en el periodismo escrito. Y resulta que es cierto, probé una vez en unas prácticas la radio y dije que no me quería mover de ahí. Entonces, para mí, poderme ganar la vida haciendo radio todos los días es un auténtico regalo. Iba a hacer una lotería, pero es que es un regalo. Para mí la radio... Es imaginación, es cercanía, es eficacia, es bidireccionalidad, todo el rato era muchísimo más con las redes sociales, es amor y sobre todo es pura magia y siento ser tan cursi, pero esta mañana empezaba así el, el programa en el Día Mundial de la Radio y creo que, que sí es cierto, la radio es, es algo completamente mágico y también estoy de acuerdo con lo que decía Juan Ramón a propósito de las cámaras, tenemos que tener cámaras, pues lo que se impone en la evolución y tenemos que ir ...cabalgando con ello, pero yo preferiría que no la subiera ...y que si era aquello de, de la magia, de cómo será la persona... ...que me está hablando, qué gestos pone, qué, qué cara tiene hoy... ...si es que está más triste o es que está más alegre... Y, ...y aparte de todo eso, abro un paréntesis... ...y os quisiera decir que para mí no solamente es un regalo... ...poderme dedicar a la radio, sino poderme dedicar a la radio musical... Y, y poderme ganar la vida con ello, porque creo que somos muy pocos los afortunados, y yo desde luego sí me siento muy afortunada de poder hacer esto y poder hacerlo en Radio 3, además. Así que, pues muchas gracias. Bueno, eh, quería plantear, el, el yo cuando llego a clase le pregunto a los chicos, eh, ¿qué emisora de radio escucháis? Se ríen, porque la mayoría no escuchan la radio convencional. ¿Qué? No, claro, claro. Alguno escucha la que buena y, pero, pero en general, yo, yo pregunto y no, no. Entonces os pregunto a vosotros, ¿qué estamos haciendo mal o qué estáis haciendo mal vosotros, los de la radio convencional, o la radio musical de, de hoy en día, para que los chicos de 19 años en general no sintonicen con, con la radio? Sí. No, si sí, no, si, no, si no. lo tienes claro tú, es que yo no, no, sé, no. tampoco claro, a ver, a ver eh, pues es que yo, porque mi padre trabajaba en radio, y, y luego porque, bueno, pero porque yo he estado siempre muy enferma, pero por ejemplo, cuando, cuando yo trabajaba en la copa escuchaba a Juan Ramón Lucas, que estaba en la SER, que es una cosa de locos, me no lo diráis a mis esa. jefes, porque si no ya tengo bastante, bueno, pues, pues, ¿por qué no escucha en radio…? ¿O por qué no escuchan radio convencional? A mí eso es algo que no me da demasiado miedo. Yo, a lo mejor, con la edad de ellos, si no hubiera tenido un padre que se hubiera dedicado a esto, pues la radio, a lo mejor en mi casa, pues no había sonado o no había tenido la importancia que tuvo, ¿no? A mí no me da mucho miedo. Yo creo que la radio es que la radio necesita de, perdonadme, necesita de un poquito de madurez. ...y eso se consigue, no es muy... ...no hay que hacer mucho mérito... ...si es que se consigue simplemente con un poco de vida... ...y cuanta más vida tienes... ...cuanto más sabes... ...qué estás haciendo aquí... ...más te acercas a la radio... ...yo creo que... ...es un medio que siempre... ...han estado por delante la prensa... ...las revistas especializadas... ...las revistas musicales, la televisión... no ...la televisión es... es ...te roba el alma y sobre todo para la gente tan joven... ...como vosotros... Es, ...es casi hipnótica, ¿no? Yo lo entiendo... Eh, ...pero a mí me parece que la radio... ...o sea, es, es una señora manchega que está sentada en una puerta... ...esperando que vengan los nietos, ¿no? Yo creo que al final todo va llegando... ...por eso no me, no me da demasiado miedo que, que la gente joven... ...todavía no esté aficionada a la radio... ...vosotros, muchos de vosotros estudiáis comunicación... Yo he dado clases muchos años en el máster de, de radio de COPE y, y ellos siempre llegan diciendo, bueno, es que la radio que hacéis vosotros es muy aburrida, a ver si inventáis otras cosas, ¿eh?, que es un coñazo esto. Claro, luego les preguntas, de acuerdo, si yo soy un coñazo, sí es verdad, pero a ver, vamos a ver, ¿qué coñazos es que estamos haciendo concretamente? Y, la, y suena un grillo, ¿eh?, <ríe> suena un grillo. Luego, de acuerdo, contadme por favor las ideas que tengáis acerca de cómo vamos a revolucionar esto, para que de verdad estéis al otro lado y suena otro grillo, es decir, la radio me parece tan maravillosa, tan fácil y tan difícil al mismo tiempo que creo que hace falta un pozo para llegar a ella. Pero como digo, eso no tiene ningún mérito, es esperar que pase un poquito la vida, nada más que eso. El orden en el que queráis, ¿eh? Si alguien sí, tiene, favor, ¿eh? pues. Como mi reflexión va a ser breve, eh, yo ampliaría el foco a qué estamos haciendo mal en la radio para que no se sumen los oyentes más jóvenes que estamos haciendo mal los medios de comunicación tradicionales para que cada vez se consuma menos televisión en los formatos habituales, menos prensa escrita, que vamos a hablar de la prensa escrita, que tiene su propia crisis ya desde hace mucho tiempo, para que se consuma menos y que se está haciendo mal en la radio para que se consuma menos. Seguramente podremos hacer muchas cosas para que se sume gente como vosotros a la radio generalista, de hablar o musical, la radio de difusión más mainstream, por así decirlo. Pero, por otra parte, como dice María José, hay un aspecto que tampoco me preocupa, antes o después, aunque se vaya elevando la edad en la que dicen las encuestas que se incorpora el oyente a la radio generalista, antes o después acaba llegando. También es verdad, y lo pongo en el plato o bandeja de entrada de la autocrítica, que tendremos que hacer a lo mejor formatos más atractivos, más interactivos, eh, con los podcasts se están haciendo maravillas, gente que solo hace podcasts que no salen en la emisora tradicional y se están haciendo maravillas, o radio tan creativa como la que os recomiendo que podáis disfrutar también en Radio 3. En toda esa esfera que acabo de dibujar me puede quedar parte de la reflexión. Una, no creo que la radio esté haciendo nada peor de lo que están haciendo otros medios porque efectivamente hemos ido perdiendo al consumidor habitual por el, eh, la competencia con redes sociales o el consumo que puede haber de YouTube y, y otras cosas así. Tendremos que hacer formatos a lo mejor más atractivos, pero no pasa nada. Señora Manchega, estaremos esperando ahí y os recibiremos y mataremos al cordero más grande para hacer la fiesta el día que vengáis. No. Bueno, eh, yo lo primero que voy a decir es que si estáis queréis ser periodistas y si no escucháis la radio, estáis haciendo algo mal, eh, porque solo se puede cambiar o mejorar lo que se conoce. Los grandes revolucionarios del, de las artes, del flamenco, de la pintura, conocían muy bien eh, su oficio, su universo, y a partir de ahí empiezas a modificar. Por tanto, insisto, es importantísimo que escuchéis esta radio, que no escucharíais si no fuerais profesionales, porque solo así podréis cambiarla. Y luego, en segundo lugar, ya voy a, lo, a la parte nuestra. A ver, eh, han cambiado las formas de relacionarse. La radio tradicionalmente era un medio de compañía. Ahora ya no hace falta la compañía de la radio porque tenéis redes sociales. No hace falta la compañía. Eh, por tanto, ese elemento de la radio se diluye, desaparece. Eh, en la radio en, en, en directo te ofrecía... La única posibilidad de escuchar la radio tradicionalmente ha sido en directo o en algunas grabaciones de programas en directo, ahora puedes escucharlo en podcast. No la escuchas en directo porque en directo te estás relacionando con tus amigos a través de las redes sociales, o estás leyendo, o estás estudiando, entonces vas al podcast. Ese movimiento es lo que creo que no hemos entendido, y empiezo por mí mismo, en los medios de comunicación. Y esa es una de las razones, luego hay otras, luego está lo de la edad, tal, pero esa es una de las razones por las cuales estamos perdiendo y debíamos revisarlo. Luego está también la cuestión de los contenidos, que quizá los contenidos que ofrecemos, puesto que los estamos haciendo gente que ya tenemos una edad, por mucho que haya gente joven en los medios, pero esa gente joven no tiene capacidad de mover las escaletas o los contenidos de los programas, a lo mejor los contenidos tampoco son los adecuados. Con lo cual vuelvo, sobre todo a los que vais a ser periodistas, a la necesidad de que escuchéis la radio para saber qué es lo que hay que cambiar, para que no se oigan grillos cuando se pregunta. Entonces, yo creo que la reflexión que nos tenemos que hacer desde los medios de comunicación, y el territorio en el que vosotros tenéis que innovar es el de los contenidos, desde luego, pero también el de entender que el mundo ha cambiado. El mundo ha cambiado y ya no puede ser lo mismo la radio. Entonces, la radio tiene que convertirse en algo que sea útil, como era para la compañía. ¿Qué es una radio útil? Una radio en la que, como hacen con las radios locales en Estados Unidos, se, se conviertan en plataformas en que la gente interactúe, en que la gente diga, bueno, pues está pasando esto, ah, pues no voy por allí, o está pasando esto, otro... Una, que se parezca a una red social, bueno, vale, es una de las posibilidades. También la posibilidad de eh, eh, dividir, compartimentar aún mucho más los grandes programas que se pueden emitir en directo, pero que tendremos que pensar nosotros que se van a escuchar parcialmente en los podcasts. Eh, en general yo creo que eh, todos en este universo que va tan rápido debemos... Pensar que las cosas van a cambiar, no solo los taxistas, fundamentalmente los medios de comunicación. Porque a mí me preocupa una cosa. La radio siempre, siempre ha sabido aprovechar como ningún medio el cambio tecnológico. Y cuando llega Internet también, dice, no, Internet o la tele se van a cargar a la radio. No, no, no, la radio adquiere más personalidad, más brío. E incluso Internet lo utiliza para, para aumentar su difusión. Perfecto, pero en este momento creo que la radio está perdiendo ese fuelle. Está perdiendo ese fuelle porque no estamos entendiendo la medida en que el mundo nuestro está cambiando también. Entonces, si somos capaces de sentarnos alrededor, mirar, cambiar la forma de emitir la publicidad, cambiar los contenidos de los programas, cambiar la estructura de los programas, dar más voces a la gente que tiene ideas, a lo mejor empezamos a cambiar las cosas y empezáis a estar atentos. Esa sería la reflexión, en síntesis, desde, desde nuestro lado. Pero desde el vuestro es importantísimo... Que os molestéis, puesto que queréis dedicaros a la comunicación, en conocer cómo es la comunicación que se hace ahora y ver dónde se puede cambiar. Tengo que decir? Bueno, yo estoy de acuerdo con todos vosotros porque realmente es así, pero el problema fundamental que yo veo es que, claro, la, la tecnología avanza a unas velocidades que es imposible que nosotros la podamos alcanzar. Vosotros ya habéis nacido con esa tecnología, pero nosotros no, yo, yo nací en el 74, quiero decir, he visto un mogollón de cambios y yo sí he crecido con la radio y he crecido con la televisión cuando no solamente estaba la televisión española y el OHF. Entonces, eh, nosotros intentamos seguir a esa tecnología, pero es imposible que la podamos alcanzar por, por esta velocidad que, que desprende. Si intentásemos alcanzarla, yo creo que la, la radio en sí perdería su esencia, pero sí es cierto que debemos eh, innovar y debemos cambiar muchas cosas, por ejemplo se me ocurre eh, en mi caso que hago radio musical, pues hacer mucho más hincapié en los podcasts, puesto que el oyente que siempre además escucha la radio de manera solitaria porque no nos, no nos eh, agrupamos en torno a un, a, a, a un eh, transistor para escuchar la radio como vemos la televisión, la escuchamos de manera individual, pues eh, hacer mucho hincapié en que tú puedes escuchar eh, este programa donde quieras, cuando quieras como quiera, solamente con este aparatito. Y entonces ahí sí podemos conectar un poco más, pero es verdad lo que dice Juan Ramón, tiene que haber también un esfuerzo por parte de la gente más joven para que eh, se interese y se aproxime a un medio tan bonito como, como es la radio. Nosotros podemos cambiar, pero no podemos dar la vuelta. Y a día de hoy lo bonito de la, de la radio es que además sabe convivir con, con la tecnología en Internet, por ejemplo, y yo creo que la relación... Eh, con el oyente sigue bastante intacta. Creo que, que, que, que la persona que escucha la radio va a escucharla toda su vida, pero claro, eh, la, la gente nace, eh, crece, se reproduce y muere. Entonces, tenemos que conectar con esa gente joven para que no se nos mueran todos los oyentes. Y eso es así. Eh, pasa en la BBC, que están muy preocupados por, el, por, por este tema, y pasa también aquí. Pero... Yo creo que es muy importante, insisto, lo que decía Juan Ramón, que, que tenéis que interesaros por por la radio. Nosotros nos vamos a interesar por toda la tecnología y por intentar cambiar y acercarnos a, a vosotros. Y a veces también me planteo incluso, el lenguaje que utilizamos puede ser que para ellos no sea molón, pero claro, eh, puedes hablar de una manera más o menos informal, evidentemente no no nunca pedante, pero tampoco te puedes... Eh, arriesgar a caer la chavacanería, hay que... A decir en plan a todas horas, por ejemplo. Claro, algo así. Oye, <risa> eso pasa, ¿no? <risa> solo un, una cosa, terminado? Sí, sí, sí. ¿Sabéis lo que es UHF? ¿Quién sabe lo que es UHF? Era la segunda cadena Dios. de televisión, cuando solo había una televisión, deberíais... Eh, perdonad, es que estoy un poco pero de, deberíais saberlo, y deberíais saber también que con esto se hace radio, y podéis hacer radio, perfectamente con esto. De hecho, hacéis radio cuando colgáis cosas en Instagram, pero con imágenes. Es más radio que televisión, es la radio con imágenes, que es una de las evoluciones que tenemos que aceptar de la radio. La radio está ahí, la radio es la comunicación de todos los días, la radio es lo más sencillo, insisto en lo que decía antes, es radio, pero tenéis que conocerla. Y, y la historia de la tele también y de la radio. Eh, hace unos años yo le escuché a, a Manolo Lama, creo que la frase no era de él, para Manolo Lama no, perdón, a Paco González, que decía eh, hay que vivir como si Twitter no existiera. Y os quería trasladar este debate también al mundo de la radio, porque antes el oyente era ese señor que escuchaba y que a las 10 menos 5 cuando estaba acabando la tertulia entraba a... Un poco filtrado por el productor para decir que le parecía lo que tú estabas contando. ¿no? El oyente también era el que Pumares le vendía el cibergras y estas cosas, pero pero ahora el oyente. Este, este. Pero ahora el oyente, este, este, pero, pero ahora el oyente eh, está en Twitter. O el que está en Twitter no escucha la radio y solo interactúa para crear polémica o para quedarse en la anécdota. o para ¿Cómo es vuestra relación con, con las redes sociales y con la radio? ¿Cómo es esa.? Eh, el, el oyente. No sé. El, el problema es cuando confundimos... Un segundo, Juan Ramón, es que además quería apuntártelo a ti porque te he visto recientemente tener que salir a defender a una eh, persona a la que tú has fichado para tu programa y que se te han echado encima porque hay bueno, a mí se me echan encima gente por... en Twitter sí, que dicen que es una fascista, estas cosas. ¿no? A, a mí se me echan encima por cualquier cosa porque soy muy activo en Twitter. Lo que pasa es que intento, no siempre lo consigo diferenciar. Juan Ramón Lucas el que publica en Twitter. ...y el, el, la persona que hace el programa... ...yo que cuando se me juzga profesionalmente como periodista... ...que se me juzgue porque hay veces que me dicen... ...como eres periodista tiene que... No, ...perdón, yo puedo opinar como cualquiera... ...mi opinión es libre, mi opinión es libre... ...otra cosa es que yo manipule en mi medio... ...o que yo eh, utilice mi opinión y la dé... Mm, ...permita que se confunda con información... ...eso es desleal y eso es deshonesto... ...pero yo como ciudadano tengo derecho a opinar... ...y lo hago en Twitter... ...y me enfrento a mucha gente... ...y defiendo lo que creo que tengo que defender... ...y me equivoco como me puedo equivocar... no ...pero eh, lo que tú decías es muy importante... ...porque a veces tendemos los profesionales... ...a ver, hablaré por mí... ...a pensar que lo que se está diciendo en Twitter... ...es eh, lo que está llegando de tu programa... ...y es falso. es falso... ...es falso... ...en un programa que te están escuchando cientos de miles de personas... ...si hay diez que están diciendo tonterías... ...tú no puedes pensar que lo que está llegando... ...es lo que dicen esos diez... ...o si hay diez que te están elogiando... ...ahora bien es muy importante porque eso te da un pulso, como decía antes, la, un, un pulso, un, un, una tensión, una impresión de lo, está, de lo que está sucediendo con tu mensaje, y, y por tanto te están devolviendo ¿no? algo, y eso es muy importante, y eso es lo que decía, que la tecnología te permite. Entonces, eh, es una, una forma de trabajo más, una complicación más, entre comillas, para el trabajo, que tú estás haciendo tu programa y tienes las redes sociales para tener una impresión parcial de cómo está llegando. Pero no puedes confundir eso con el total de la reacción de lo que dices. No puedes modificar tu discurso porque en Twitter está siendo recibido de manera equivocada. Twitter es una herramienta, Twitter es útil, pero Twitter no es el mundo. Ni las redes sociales son el mundo. Y el mundo real, perdón, y el mundo que no es tecnológico, que no es Twitter o las redes sociales... No puede entenderse sin eso, pero cuidado con eh, eh, confundirnos. Es aquí. Eh, no sé ni utilizarlo. Ay, qué bien. Eh, a ver, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Juan Ramón. Yo por eso en mi perfil no digo eh, redactora del programa de Reda enCOPE, yo digo indigente intelectual del Atleti bloqueo rápido. Ah, esas son mis cartas y mis credenciales. ¿Por qué? Porque ahí yo ejerzo mi derecho, a, como ciudadana y no como profesional de un medio, a decir lo que me dé la gana. Resultado, lo he tenido que candar, he tenido que poner un candadito, porque al final lo que recibes muchas veces por ahí eh, no es agradable. Vamos a dejarlo ahí. ¿Mm? Eh, a mí me parece importante asomarse a las redes sociales, saber un poco efectivamente cómo puede estar cayendo a cierta parte de la población muy concreta y de los oyentes de tu programa lo que estás diciendo, pero no me parece lo más importante. No lo desdeño, pero no me parece lo esencial. Porque antes decía Alfredo, lo decíais todos, lo importante en la radio es escuchar, no leer una opinión. Escuchar una opinión es importante, leerla no. ¿Cómo va a ser más importante, Juana, eh, calzada de calatrava, buenos días, a ah, haciendo el indio, arroba, no sé qué, o sea, no puede ser igual, o barbie, hija puta, es que no puede ser lo mismo, es que no, no, es que no puede ser, primero, porque no podemos darle carta de naturaleza a un señor que se esconde detrás del nick que quiera, a decirte cualquier cosa, me niego a que eso sea importante para mí, me niego, y digo, insisto, lo he cantado porque a mi madre la respeto mucho, eh, pero no puede ser lo mismo, y sobre todo no puede ser igual en el lenguaje radiofónico. Escuchar a una persona, comprobar sus sentimientos, saber cómo de verdad le está afectando lo que tú estás diciendo, no puede ser lo mismo que leer la opinión de Haciendo el Indio. Por cierto, es amigo mío, por Dios, ¿eh? Que no. Porque es indio es del Atlético, claro. Con ese nick era probable que fuera de la letra. Sí, sí. Es lo único, pero ¿verdad? Que sí. No nos con el tema de preguntas de los... Por enredar simplemente. Eh, la frase era, eh, hay que trabajar como si Twitter no existiera. Bueno, él creo que dijo, hay que vivir como si Twitter no existiera. Bueno, pues peor me lo pones. Eh, a ver, no es que me venga yo aquí ahora de defensor de Twitter, todos hemos pasado por muchas fases de enamoramiento con Twitter y yo creo que afortunadamente ahora estoy en la fase más plácida, que es la de escuchar, leer y que me entre por un oído y me salga por el otro. Pero a mí sí me gusta ver lo que opina la gente. Hay que ser muy consciente, y creo que lo apuntabais, que es a lo mejor el 0,1% de lo que puede significar el feedback que estás recibiendo, pero no deja de ser un feedback siempre dentro de unas normas de respeto. Eh... eh ...yo no creo que se pueda trabajar como... Si, ...no se pueda vivir como si Twitter no existiera... ...es un medio de comunicación más le echas un vistazo, atiendes, a veces te da ideas, eh, a veces te da hiel y entonces lo apagas y, y punto, no te puede quitar la vida. Eh, pero es que es como si dijéramos, hay que vivir como si la ley de la gravedad no existiera. Pues no, pues es que la ley de la gravedad existe, Twitter está ahí y se llamará X, se modificará, pero han llegado para quedarse esas redes sociales. Lo que sí que creo es que esta sociedad se merece una reflexión con cómo nos comportamos en las redes sociales. El nivel de odio... ...que se traslada muchas veces en esos mensajes... ...y el que te escribe es el que te odia... ...el que te quiere a lo mejor no te escribe... ...porque te quiere en la intimidad y en silencio... ...y en su felicidad de su casa... ...porque la radio hace esa gestión y conexión íntima... ...el que te adora no te escribe... ...el que te odia parece que está esperando... ...a que metas la pata con un trastabille en una frase... ...para estar ahí detrás con la escopeta francotiradora... ...me gusta que estén ahí las redes sociales... ...les presto atención... ...pero no me consumen la vida... ...ni intento que modifiquen mi trabajo... Que me sume, pero no que me reste. Bueno, y en mi caso eh, me gusta Twitter y aprendo muchísimo de, de los oyentes que escriben porque nos intercambiamos muchísima información en cuanto a canciones, en cuanto a artistas y demás, pero es verdad que es el escaparate de muchos Illuminatis. Y, y esto da mucha rabia Y aunque te digan Oye, eh, es mejor que no hagas caso a los tweets Así con críticas destructivas Pues a mí me quita el sueño muchas noches eh, No respondo a las críticas destructivas Pero a las críticas constructivas O las que yo creo que son constructivas Sí respondo y casualmente siempre se recula Siempre que hay un tuit de vaya mierda de programa has hecho hoy Y dices, oye lo lamento mucho Yo todos los días trabajo para que a todo el mundo le guste Pero entiendo que no le puede gustar a todo el mundo No, perdona, si yo lo decía porque has puesto una canción Cuyo estribillo no me gustaba mucho Hombre, pues te haya que haya hecho un programa de mierda Entonces hay que hay que darle la importancia relativa que tiene Y ya está Bueno, pues eh, el turno es vuestro eh, Muchachos y muchachas No sé quién tiene el Andrés Fernández España Va a pasar el micrófono Así que levantad la mano, por favor, si queréis presentaros y decir vuestro nombre, en qué curso y grado estáis estudiando, para que os identifiquen los miembros de la mesa. Venga. ¿Y si los de arriba dejan de bailar también. Sí. sí. Eh, Son eh? los de Bellas Artes, ¿no? Los de sí. O los de Fisioterapia. <risa> a ver. Adelante. Eh, bueno, antes de nada, buenos días. Eh, yo soy Marcos, de Primero de Periodismo. ...y bueno, querría dirigir mi pregunta... ...a ver si puede ser a todos pues genial... ...y si no, pues por ejemplo Juan Ramón Lucas... ...que es la persona pues más experimentada por, por su edad... ...y... <risa> ...no, no, no lo digo... ...no, me refiero... ...experiencia laboral tiene más años de experiencia... Malcos, ¿no? lo, ...lo peor es intentar arreglarlo... ...no lo menos. intentes arreglar, has estado bien... ...es verdad, has sido sí yo el que ha dicho lo de la edad... ...está bien, yo solo acompañaba tus declaraciones... ...bueno... Eh... <risa> ...lo que yo quería preguntar es, a ver... ...al final... ...como cualquier trabajo tiene sus momentos buenos, sus momentos malos... ...por mucho que lo disfrutes, siempre va a haber algún momento en el que estés mal... ...pero, ¿qué es, ¿cuál es la experiencia más mala que hayas tenido en la radio? ...de esas experiencias que tú las vives y dices... ...jo, es que podría dejarlo solo por esto. Joder. <risa> ¿Sabes? Las experiencias malas suelen estar relacionadas con tu propia seguridad. No me refiero a la seguridad de que te vayan a hacer algo... ...seguridad en sentido policial... ...sino seguridad interior... ...los peores momentos para mí son cuando se te escapa un entrevistado crudo... ...o cuando has hecho un mal programa, cuando no has cumplido con tu obligación. Esos son los peores momentos para mí. No sería capaz de recordar uno especialmente, porque me pasa muy a menudo, me pasa muy a menudo... ...pero los momentos malos son esos, los momentos en los que no llegas a lo que tú sabes que puedes llegar... ...o a lo que, sobre todo a lo que tú crees que tienes que llegar, porque tu obligación es contar cosas contarlas lo mejor posible y si entrevistas a alguien, sacarle lo mejor, lo más importante. Entonces, yo creo que los momentos amargos de la radio están vinculados a, a eso, a tu propia actuación profesional. Porque, bueno, luego podemos hablar de cuando te echan, vale, pero eso es como cualquier trabajo. O, o cuando eh, te vinculas afectivamente a alguna noticia que das y que es inevitable, cuando hablas de terremotos, de atentados, de, de, de muerte, de abuso de niños y estas cosas te atroces, pues te vinculas y en esos momentos sí lo pasas mal. Pero desde el punto de vista estrictamente profesional, los malos momentos son cuando no haces bien tu trabajo. Para mí al menos. Y creo que casi todos podemos estar de acuerdo. Dos mm, apreciaciones. Completamente de acuerdo. Cuando tienes a un entrevistado, sobre todo político, con un paisano o con alguien que tiene una historia humana, ahí simplemente se trata de empatizar y es muy difícil que se te escape, más allá de algún matiz, un entrevistado con un carácter social. Si tienes una sensibilidad media... Mmm, tu trabajo lo haces bien... ...cuando un entrevistado político se te escapa vivo... ...y no le has hecho una pregunta... ...o tienes la sensación de que te ha toreado... ...o a lo mejor ese día has dormido poco... ...y se te ha escapado el matiz... ...que luego resulta que es el titular... ...porque ese tío hace esta entrevista en otra radio... Joder. ...eso a mí me ha quitado muchas horas de sueño... De decir, joder, porque la gente no interpreta... ...que has tenido una mala noche... ...y en una radio pública no te quiero ni contar... ...la gente interpreta... Que una mano negra te ha quitado esa pregunta del cuestionario y entonces, entonces es tan agotador explicar que, que no es así. Eh, ese es uno. Y otro simplemente como chascarrillo, yo al principio llevaba muy mal eh, equivocarme en antena, los chascarrillos, los gazapos, lo llevaba fatal, lo llevaba tan mal que me obsesionaba y por la noche practicaba en mi casa, ya se supone que tenía un contrato y me dedicaba a esto, porque cuando me sacaban los resúmenes de gazapos lo llevaba fatal, y luego ya me quité la tontuna y ya hice mucha terapia después de millones de gazapos y aprendí a relativizar, pero de verdad que era una cosa que no sé por qué me, me, me, me dolía la tripa, y digo, se están riendo de mí, y digo, pues claro, es que en eso consiste esto también, en que, en que se rían de uno. Yo he matado a una persona que está viva, o sea que después de eso me he coronado. Está por ahí, ¿eh? Músico y, y larga vida su música. Pero vamos, ya después de eso yo creo que ya más no se puede cagar. Luego, eh, son muchas las cagadas, pero yo creo que lo que dice Juan Ramón es cierto. No, no es meter la pata hasta el corvejón lo, lo que te pone más cerca de la puerta, es decir «yo no puedo con esto, me voy a mi casa» es ese martes que no sabes por qué, pero no estás, no estás en lo que, a la altura que tú crees, o a la bajura en mi caso, en la que en la que tienes que estar, ¿no? O sea, es ese día que, qué torpe estoy, o sea, es que se me está escapando todo, o sea, que ¿cómo estoy tan tonta con la sintonía o con esa pregunta? ¿Por qué no la hice bien? ¿Por qué no? Son, son muchos días y muchas veces, ¿no? Lo bueno que tiene esto es que si te sigue pasando, a pesar de llevar más años, por ejemplo, en mi casa, que el Cristo de la puerta, si te sigue pasando todavía, que te cabreas contigo misma, dices, bueno, pues aún estoy un poquito en forma. ¿Mm? Pero no son esas grandes meteduras de pata lo que te indica, la puerta, cógela, venga, vete, dedícate a otra cosa, haz unas oposiciones a la caja rural, no. Es más, esos días en los que no te encuentras al 100% y no sabes por qué, pero te pasa como a todos en la vida. Pues yo sí recuerdo un día que definitivamente sí que dije, lo tengo que dejar, empecé diciendo 180 gramos, eso de empezar, pues imaginaos, esto fue el efecto dominó, luego dije, el lugar con contrabajo, contrabando, en fin, estaba todo además como muy ligado, pues imaginaos, a día de hoy probablemente si me pasa esto me río y ya está, pero ese día me quería morir, terminé llorando, ¿eh? literal, dije, ya está, lo siento mucho, y la gente decía, pero sí, puede pasar, cualquiera, que claro, a lo peor cuando te equivocas es lo que decía Alfredo, eh, es verdad que te duele mucho la tripa, la cabeza y, y todo, pero lo peor cuando te equivocas es estar pensando todo el rato en la equivocación que has tenido, porque entonces ya no hay salida, vas a estar equivocándote todo el rato. <risa> eso, sí, ¿Todo <risa> es peor, sí, sí, es uno de los peores días de mi vida. Luego ya también eh, eh, menor, pero esto de que eh, cambias la canción de, de orden y tal, que el oyente no se entera te está diciendo, ¡No, Dios mío! Si llevo dos horas pensando que detrás esta canción iba esta... ...y la gente no se entera... ...pues eso también hace que, que pienses que no eres buena... ...pero bueno, que luego todo se pasa también... ¿eh? La, ...en la realidad hay una cosa muy complicada... ...que es decir bien la hora... ...entonces esto, eh, ¿quién no se ha equivocado... ...no voy, voy entrar a entrar a este debate... <risa> yo, yo, no llegué, es ...yo llegué a decir... No decir ...yo, decir, no yo no. a decir son las 11, las 10 y media en Canarias... ...que esto es <risa> complicado... Sí, no es ...bueno, más preguntas... ...Sergio, levanta la mano por ahí... hay otra, está ahí también, Carlos... Eh, muy buenas, eh, yo me llamo Carlos, eh, muchas gracias por venir. Eh, yo os querría hacer la pregunta, bueno, ahora que habéis sacado el tema, ¿cómo se consigue olvidar un error? Eh, ¿Llegas a casa y te olvidas completamente del error que has cometido? ¿Desconectas? Eh, ¿Ensayas para no cometerlo? ¿Qué es lo que se hace? ¿Lo olvidas de tu mente? Expectación. En mi caso se olvida durmiendo, soy incapaz de quitármelo de la cabeza hasta el día siguiente. Con los años he ido, eh, y uno también consigue desarrollar mecanismos para que no te hunda la vida, porque si no, entonces no estaríamos aquí, no me van a cortar las venas. Pero me como mucho a la cabeza, ¿eh? ¿eh? Y si a lo mejor se me escapa una pregunta con un entrevistado un día y, ay, se me olvidó preguntarle por la fecha de las elecciones. A veces al día siguiente intentas eh, recuperar y la primera pregunta siguiente invita, aunque no venga al cuento, es ¿y cuándo van a ser las elecciones? Y te crees que has hecho ya tu trabajo. En mi caso, durmiendo allana mucho el camino. Hay que gestionarlo, ¿eh? Que te duele la tripa a mí me parece bien, porque esa rabia interior de... Y todo el mundo, joder, pero se ha quedado estupendo, María José, no te preocupes. Y yo, que no me lo digáis encima. Entonces, es difícil aguantar a uno cuando estás así. Durmiendo, a mí se me pasa. El caso es que haya que dormir, que no siempre se puede. A ver, yo, yo no sé, antes no he respondido de toda la pregunta, porque eh, yo creo que nos ha pasado a todos. Ninguno, por, por lo menos yo no he pensado y creo que ninguno de nosotros, por ese tipo de cosas que te afectan, dejar el medio. No, no. Si puedes haber pensado, joder, qué malo soy, no sé cómo siguen confiando en mí, pero bueno, mientras. Eh, yo creo que era, era eh, un director de cine italo-norteamericano que decía eh, que, bueno, la gente sigue pensando que soy un gran artista, pero algún día me pillarán. Entonces, yo con mi amigo Chapua Paulaza, que está conmigo en el programa, cuando terminamos el programa siempre comentamos: hoy no nos pillan, ¿no? Hoy no nos pillan. Entonces, eh, ¿cómo resuelves eso? Yo lo resuelvo haciendo un buen programa al día siguiente. Bueno, primero con los años terminas poniéndote una coraza, ante lo que tienes que ponerte una coraza. Es decir, yo no, a mí no me pueden afectar las cosas que dicen de mí en Twitter. Esta mañana lo menos que me han llamado es patético y voz de su amo, y luego me llaman de todo. Entonces no pueden afectarte esas cosas, ¿no? Eh, pero sí te afecta cuando has cometido errores. Entonces la única manera es acudir al refrán español la mancha de mora con otra sequita. Aunque se refiere a otra cosa en la que yo no creo, dicho sea de paso, pero eh, al día siguiente tratas de hacer un buen programa. Y si haces un buen programa, eres capaz de limitar bastante eh, las consecuencias de la debacle del día anterior. Yo en las clases del máster de radio siempre le digo a los alumnos, cuando hacemos la práctica real, siempre les digo, no os escuchéis. Procurad no escucharos después. No vayáis a casa, no, me voy a llevar el programa, me lo voy a escuchar para saber todo lo malo que he hecho. Si sí, ya lo sabes, es mejor al día siguiente hacer otro programa y olvidarte. ¿eh? Y, y yo tengo un jefe que, que hace una cosa que es muy buena. Eh, mi jefe, hay muy pocos días que haga mal la radio. ...suele ser cuando está en el nivel 37... ...a punto de pasar al 38 en el Pokémon GO... ...ese día no se concentra... ...pero hay una cosa muy buena que hace... ...y es que sale del programa y dice... ...señores, he hecho una mierda como un mojón de carretera... ...que lo sepa todo el mundo... ...y va por los pasillos, menuda mierda he hecho... ¿Eh? ...ahí la tienen para todos ustedes, se la dedico... ...oye, es medicinal... Imagino, sí, imagino. Eh, ole. Su, su jefe, por si alguien no lo sabe, es Carlos Herrera. Por si eh, más preguntas, eh, buenas tardes. Bueno, sí, no, yo quería no. decir que, que eh, cuando te pasa esto, hay que relativizarlo muchísimo. Al día siguiente, es verdad que después de dormir, como decía Alfredo, se te pasa. Y sobre todo, una cosa que ha dicho Juan Ramón: siempre pensar al día siguiente lo bordo y me quito yo esto que tengo encima y ya está. Buenas tardes, soy Sergio Aguilera, estudiante de segundo de periodismo. Eh, bueno, gracias por estar aquí con nosotros. Eh, mi pregunta es muy sencilla, eh, ¿qué ingredientes se necesita para hacer un buen programa de radio? La que es sencilla, eh, no sé quién se atreve con el menú. El veterano, el veterano. El veterano, el veterano. Ahí que se coma el marroquí, que diga algo. Por aclamación. Joder. Sí, es, bueno, es, es más importante llevarlo bien, porque hay gente que se le nota que no lo hace y está fatal en la antena. No, eh, a ver, los ingredientes para que un programa de radio funcione, nadie sabe cuáles son, porque si no los combinaríamos de forma adecuada y todos estaríamos el número uno en el GM. Es en primer lugar. ¿Cómo hacer un buen programa de radio? ¿Qué entendemos nosotros o qué puedo entender yo como un programa de radio que seguro que es diferente a lo que entienden mis compañeros de mesa? O no, no lo sé es un programa de radio en el que cuentes cosas que interesan a los oyentes, a quienes escuchas y que seas capaz de combinar ese contenido esencial con eh, los elementos de sonido y de ritmo radiofónico adecuados, los silencios, las músicas, las ráfagas y si además Tienes la delicadeza de separarlo de esa forma sutil sin que se note, eh, pero que permita que luego alguien lo escuche en podcast, habrás hecho un producto bastante aseadito. Creo yo, por responder a la pregunta, pero es muy aventurado por mi parte, porque todos los que estamos aquí, si supiéramos cómo se hace un buen programa, que es lo que intentamos todos los días, pues seguramente, si entendemos por buen programa, un programa que tiene pegada, que tiene referencia, que es escuchado, pues... Eh, eh, ¿Haríamos otra cosa o estaríamos en los números uno de audiencia? Que bueno, pues Carlos Herrera anda por ahí, por esos territorios. Pero los demás estamos en la pelea y no conseguimos dar con la fórmula. ¿Te ha pasado la pregunta? No, yo. Sí, sí, sí, sí. no, no. no, Yo he hundido varios programas, como tú comprenderás, yo no tengo Todos hemos formula. hundido programas. ¿eh? No, pero ¿sabes lo que pasa, Juan Ramón? Que esto, eh, y a todos vosotros, me da pie para hablar... De los que no somos número uno, ni siquiera en un programa, me explico. Yo no sirvo para ser número uno, de la radio por supuesto yo os digo que no, pero tampoco de un programa. Yo soy una buen número cinco, soy una buena tonetti dentro del, del circo Castilla, ¿sabes? Yo, que vengan los tonetti, ¿eh? pues, que han salido ya los trapecistas, ahora vienen los tonetti, venga, pues vamos allá. Pero yo no soy un... No soy el payaso que toca bien el saxofón, no soy una buena directora de orquesta, yo soy el que toca el platillo, y hace al final, pin, y todo el mundo, ¡ay, mira, qué bien ha tocado ahí una vez el platillo! ¿Eh? Entonces, No, no, no, no, en, no, en un programa de radio, todos aspiramos, siempre que acabamos de salir de la, de la facultad, y, y todos queremos dirigir un programa de radio, pero no todo el mundo puede hacerlo, y sobre todo no se puede hacer recién salido de la facultad. Entonces hay tantos buenos papeles que se pueden hacer dentro de un programa para que salga bien del todo y aunque tengas el mejor director de orquesta del mundo, aunque tengas a Dudamel, si no hay un buen platillo, hay un buen trombón, todos han pasado una buena noche y están dispuestos a dar lo máximo, el programa no va a salir bien. Bueno, suscribiendo parte de, de, de estos mensajes y por aportar, por ejemplo, eh, obviedades para hacer un buen programa, hace falta un buen equipo y buenos colaboradores. Lo, lo de escuchar, eso ya lo he dicho al principio, escuchar el doble de lo que se habla, pero eso como ya para mí es eh, teoría básica, pues bueno, por escuchar más incluso de lo que pensabas en un principio a la hora de hacer el programa. Y... ...por romper a lo mejor una lanza, la, la parte técnica... ...el mejor programa del mundo, mal realizado... ...una sintonía que entra cuando no toca... ...pues se va al garete y a lo mejor tú ese día eres ahí... ...Tchaikovsky, tienes el verbo fino y está todo maravilloso... La confianza y complicidad con el que está al otro lado del cristal, realización y el compañero en el, en el departamento técnico, tiene que ser total, porque esos puntos mágicos, a veces cuando eh, la radio parece que, que, que te traslada y que se te pone la carne de gallina, se consiguen con músicas, con ráfagas, con silencios, pues eso es eh, una mirada con el que está enfrente. ...equipo, colaboradores, un buen técnico... ...y se supone que el, el torero el que habla... ...pues hombre, se le supone el valor como a los soldados, ¿no? Si tú eres un paquete, da igual que estés rodeado de los mejores... ...pues el programa a lo mejor es decente... ...pero si tú eres bueno y te acompañan los mejores... ...pues la obligación es que todos los días salga un Ferrari de, de programa... ...y no os creáis lo que dice Navarro, ¿eh? ya te digo, pero bueno, en fin. Yo? Quería decir, aparte de todo esto... ...creo que una de las cosas más importantes... Eh, es pasárselo bien, divertirse, pasar un buen rato y sobre todo nunca perder el nerviosismo al micro porque creo que eso significa que le sigues teniendo mucho respeto y creo que nunca se, te, se tiene que perder y sobre todo estar muy concentrado, o sea, pasártelo bien pero sin relajarte en plan de, uff, me da igual todo, no pasártelo bien pero con mucho respeto y con mucho cuidado y mucha concentración y luego a veces te sale un 180 gramos, ¿sabes? que esto es así más preguntas. Bueno, Ahí estamos. Eh, buenas tardes, soy Esther, y mm, mi pregunta es, es cierto que la radio ha perdido un montón de seguidores con toda la era digital, entonces, frente a este dato, ¿preferís eh, arriesgar con temas tabú o directamente vais a lo seguro, a lo que sabéis que va a gustar al público? Bueno, antes una apreciación, eh, las radios, o a los datos, no demuestran que la radio haya perdido audiencia. Es verdad que está ganando nuevos nichos de oyente en nuevos formatos, ¿no? Pero bueno, no sé si queréis. Sí, desde el punto de vista, el último EGM, el consumo de radio en España es bastante mantenido y contenido. Eh, a lo mejor la radio generalista, pero es que aquí estamos representantes de radio musical también. Eh, ...por aportar ese matiz a la hora de dejar una frase tan contundente, pues que la contrasten los datos porque eso ayuda mucho. Pero la segunda parte me parece muy interesante porque efectivamente ese debate muchas veces se produce. Yo sé que este tema funciona, vamos por ahí, ojolín, oh, es que la audiencia del programa igual este tema no le interesa... ...ese debate de optar por nuevos temas... ...a mi audiencia le interesará el clickbait... ...por ejemplo en las redes sociales... ...o la señora de calzada de Calatrava... ...le tengo que explicar todas las semanas... ...lo que es el clickbait... ...pues hay que ir haciendo un poco de, de balance... Mm, ...yo tengo 46 años... ...y uno aspira a que el programa que haga... ...de manera obligatoria se tiene que... ...yo me tengo que parecer al programa... ...y el programa se tiene que parecer a mí... Eh, ...a mí me interesan muchas cosas en mi vida privada... ...que soy capaz de dejarlas ahí... ...pero los intereses que tienes con respecto a la generación a la que perteneces... ...una arriba y una abajo en el espectro de 20 años... ...pues tienen que ir también cambiando los contenidos de los que hablas... ...creo que muchas veces y a lo mejor la radio pública más... ...le falta apostar por temas diferentes en el caso de, de Radio 1... ...que se decía antes porque creemos que nuestra audiencia es de 55 años para arriba... ...y en ciudades de un habitantes y muchas veces se nos olvida que hay oyentes de... ...39 años en ciudades de otro perfil de población con otro tipo de intereses. Así que la segunda parte, a mí sí me parece interesante, a lo mejor nos faltaría más arrojo para optar por otros temas. Bueno, yo, yo creo que la, la innovación exige riesgo y tenemos que innovar. Como yo decía antes, eh, la radio tiene que darse cuenta del universo en el que está... ...y de los oyentes que tiene y los que necesita no perder y los que necesita ganar. Entonces tienes que innovar. Eh, la, por, por, por no medir la pregunta los, los temas, los contenidos normalmente están en función del tipo de programa <ríe> para un informativo están, suelen estar bastante claros aunque también puedes optar por noticias nuevas o no es decir, por un determinado tipo de noticias que crees que pueden atrapar a un público evidentemente la escaleta del programa la haces pensando en el público porque la radio la haces pensando en el público y pensando en ese público a veces te equivocas muy a menudo te equivocas o a veces no yo creo que la capacidad entre combinar lo que tú quieres contar, innovar y atrapar gente y además atraerla, es lo que hace, lo que conforma la masa del talento en la radio. Es decir, en radio quien sabe combinar adecuadamente todo eso es quien sale adelante y quien hace quien hace bien las cosas. Creo yo. Pero sí es verdad que, que eh, tenemos que atender más a las posibilidades que tenemos y menos a los riesgos que corremos. Pero muchas veces eso ya no es cuestión de los profesionales sino de las propias empresas y eso ya sería otro debate. No voy a mejorar esto que han dicho, así que como hay más preguntas ¿verdad? y hay poco tiempo, pero ya, es, mejor. Día es indispensable para cualquier radio. <risa> eh, tenemos que acabar y media, así que vamos a hacer, creo que nos da tiempo a dos preguntas más. ¿vale? Eh, por allí. Eh, Buenas, soy Rodrigo de Segundo de Comunicación. Y es un poco eh, en relación a, a lo que habéis dicho todos, un poco al principio, de cómo hay unos, unos programas que ya se empiezan a grabar, que empiezan a meterse cámaras en esos estudios de radio en los que ya deberíamos recambiar de la palabra a, a la palabra que odia Alfredo Arense, que es plató de radio, cuando nos equivocamos, que se cabrea mucho. Eh, o sea, ¿qué opináis y qué, qué necesidad hay de meter cámaras en un montón de programas que no están dedicados a ello, ¿no? que no están. O sea, ¿por, ...¿por qué se empieza a grabar a Carlos Herrera en algunos programas?... ...¿por qué se empieza a grabar a meter cámaras?... ...porque pierde el sentido de la radio... ...entonces, ¿por, por, o sea, ¿qué necesidad hay de hacer eso?... Me, ...me gustaría trasladar tu pregunta... ...a los directivos de las grandes cadenas de radio... Eh, ...vamos a ver... Eh, ...tiene que ver con la evolución... El, el, ...aquí tengo compañeros de Onda Cero... ...el plató de Onda Cero es un plató de radio... ...os aseguro, Alfredo, tú además lo has visto... ...es un plató de radio... Es un son es una mesa corrida, imagino que la habéis visto en redes sociales. Y detrás tenemos unos unas pantallas y delante cinco cámaras. Cinco cámaras, ¿eh? escondiditas, como esas de por aquí, están en alto, no las vemos. Entonces, se transmite en streaming. ¿Qué se gana con eso? Pues hay quien piensa que se gana difusión. Y Es cierto, se gana difusión. Y tenemos estamos en un mundo de imagen instantánea. Bien, ahora, yo creo que se pierde... Eh, supongo que las generaciones futuras vosotros pensaréis que no, que es lo normal, pero yo recuerdo cuando yo estaba en Radio Nacional de España fue cuando nos colocaron por primera vez las cámaras en el estudio, en los estudios antiguos que había, y, y me cagué en todo, me negué, me negué, y durante una temporada conseguí que no me las pusieran, y al final he tenido que tragar, y ahora estoy, y a veces pido el streaming también cuando te interesa para una entrevista, nos viene muy bien, pues en la magnífica entrevista que le ha hecho hoy Carlos Alsina a Quintorra, pues la vais a poder ver todos en televisión, eh, eh, gracias a que tenemos las cámaras, y se, creo que se ha podido ver en streaming también, y eso es útil, porque eso difunde el mensaje de la radio, pero eh, a veces los puristas, o los que llevamos ya mucho tiempo, y como digo antes, como decía antes, somos un poco mayores, eh, preferimos que el oyente... ...como cuando lees un libro, yo prefiero leer un libro e imaginármelo... ...a que su autor me explique lo que me quiere decir... ...que eso es lo que es la radio en streaming... ...estás viendo a la gente lo que hace y tal... ...y yo prefiero que imaginen lo que hago, cómo soy... ...y que, hombre, cuando tú estás en un programa de televisión... ...y tienes las cámaras, sabes que no te puedes meter el dedo en la nariz... ...o no puedes hacer un gesto extraño a un tertuliano... ...pero claro, cuando tienes las cámaras y se te olvida... ...a veces quedas fatal... Porque tú, como yo decía al principio, cuando estás en radio, estás metido en un sitio tranquilo, es tu, te oye mucha gente, pero estás en tu casa. Y ahora no. Yo, yo creo que eso quiebra un poco el espíritu de la radio, pero es lo que toca, me parece. Bueno, nosotros tenemos cámaras porque, tenemos cámaras porque, porque la dieta a la que se somete mi jefe obliga a que su cuerpo aparezca por algún sitio. Eh, yo lo odio, eh, odio las cámaras, a mí nunca me han favorecido, ellos porque son buenísimos todos, y, pero yo casi todo lo que me pueda tapar me va bien. Pero todavía pasan cosas estupendas, pero por ejemplo el otro día, es cierto, tenemos cámaras por todos los lados, nos han hecho a nosotros un plato, que también odio esa palabra, que es marinador. <risa> ...falta nada más que una valenciana con una paella así... ...es igual que marinador, tiene unos colores así como... ...los puedes ir cambiando, parece otra cosa... ...parece Los Ángeles de Charlie en la carretera de Andalucía... ...porque lo puedes ir cambiando de colores... ...ahora vamos al azul, ahora vamos al rosa fucsia... ...ahora vamos al rojo, ahora vamos a... ...bueno, es una guata... ...pero todavía pasan cosas muy bonitas... ...porque nosotros seguimos trabajando para la radio... ...no trabajamos para radio que se ve... El otro día estaba Marlaska con nosotros en el estudio y nuestra productora, que no para quieta nunca, entró para decir a los tertulianos que no hicieran más preguntas y se le olvidaron los tiros de cámara. Entonces, en vez de un ministro, estaba apareciendo un culo como el mapa del Brasil. Y ella además <risa> hacía, no, ya no más, os corto el cuello, se veía perfectamente. Todas las televisiones allí de COPE, María Luisa... Y todo su culo. Eh, a mí eso me gusta que pase. Me gusta que pase. Eh, me odio las cámaras en un estudio de radio, para mí no tienen sentido, ¿vale? Los nuevos tiempos y es lo que hay. Yo trabajo como si no estuvieran. Eh, y, y se consigue, ¿eh? No, intento no meterme el dedo de la nariz y ese tipo de obviedades, pero como intento en mi vida no meterme el dedo de la nariz, eh, me olvido de que están allí, ¿eh? Y también os digo que pueden llegar a tener su utilidad, pero bueno, yo prefiero trabajar como si no estuvieran. A mí tampoco me gustan ¿eh? las cámaras en la radio. Nosotros tenemos tres, hay muchísima iluminación en el plato de radio también. Y yo me di cuenta a la semana así de tenerlas que de repente me, me subí la tira del sujetador y hice así. Y luego dije, qué tonterías? si esto pasa, estás hablando con alguien y pasa, pues lo haces con toda la naturalidad del mundo y fenomenal. Pero yo me pregunto, ¿qué sentido tiene verme a mí, que estoy sola en el programa todos los días, hacer un programa de radio musical? ...creo que ninguno... ...puesto que además escuchamos la radio eh, de manera individual... ...bueno, aparte que escuchamos la radio de manera individual... ...la radio nos acompaña en otros quehaceres cotidianos... ...entonces, eh, si estás por ejemplo cocinando... ...¿vas a estar así? ...mirando el programa de radio... ...no, no tiene mucho sentido... ...yo encuentro sentido a las cámaras... ...cuando hay un invitado especial... ...cuando, cuando estás con un colaborador especial también... ...en ese tipo de situaciones sí... ...pero en el resto, además es... Eh, ...¿y ahora qué hago? ¿Miro a la cámara como si estuviera mirando realmente... A, ...a la televisión y le pongo ojitos? ...que no tiene mucho sentido... ...a mí desde luego no me gustan las cámaras... ...pero bueno, es verdad que todas las emisoras lo tienen... ...y no puedes decir que no... ...es la evolución tecnológica de la que estábamos hablando antes. ¿Quién tiene el honor de hacer la última pregunta? Yo, Alepuz... ...bueno, César, perdón. Hombre. César. Eh, buenas, ¿qué tal? Soy César, estudiante primero de periodismo... Y nada, yo quería preguntar por nosotros, ¿no? Eh, quería que me dierais vuestro punto de vista sobre las nuevas generaciones, de chicos y chicas, que estamos estudiando periodismo, que queremos dedicarnos a la radio. Sé que, por ejemplo, manejo Sea da clases en el máster de la COPE, Alfredo Méndez trabaja aquí en la universidad. Ustedes dos no lo sé, pero supongo que tendrán trato con, con gente de nuestra edad que quiere dedicarse al periodismo. Y nada, quería que, por si sí, por favor, me podéis dar vuestro punto de vista sobre las nuevas generaciones y qué puntos debemos tratar de mejorar o cambiar en el periodismo. Muchas gracias. Gracias, César. Eh, brevedad, por favor, a los eh, miembros de la mesa. ¿Qué yo? Eh, muy breve. Hay muchas veces que se pasan por la casa de la radio estudiantes de periodismo que vienen a hacernos entrevistas y... Y la primera pregunta que te hacen es, ¿cómo me puedo dedicar yo a esto? Y yo siempre digo que tienes que insistir y, y tienes que ser, eh, tienes que creer que sí que lo vas a poder conseguir hasta cierto punto. ¿eh? Esto es como lo de las oposiciones, me he tirado 20 años de mi vida, estudiando una oposición, no he aprobado y ahora ¿qué hago? Pues no, igual te tienes que poner unos límites, pero sí que creo que si realmente esto es vocacional, que lo es, Hay que hay que insistir y hay que creérselo porque al final llega. Sí, yo estoy de acuerdo en eso, eso. Esto solo puede ser vocacional. Y en cuanto a lo que todos tenemos hijos, y algunos de vuestra edad, y esa, esa conversación con esa generación la podemos tener. Eh, pero eh, yo, yo creo que eh, estáis más formados de los que, está, de los que estábamos nosotros, eh, pero eh, más formados eh, intelectualmente, conocéis probablemente mejor que nosotros el mundo en el que os desenvolvéis, pero eh, sigo viendo un, un fallo en conocimiento hay una asignatura, parece que de se llama Conocimiento del Medio, que ya lo estudiasteis en... Bien, os falta conocer el medio en el que trabajáis o en el que vais a trabajar. No porque no se esfuercen los profesores, sino porque eh, me, me da la sensación, ah, no, quizá no sea vuestro caso, de que eh, el periodismo, su historia, cómo se trabaja y qué sentido tiene eh, y cómo se hace ahora... Os falta conocerlo un poco más, pero yo lo comentaba antes con una compañera vuestra y con alguna profesora, a mí me encanta ver en, en los stand-ups, en los informativos, o sea, las, las entradillas, a esa gente de vuestra edad un poco mayor, que son fantásticos, que parecen periodistas ingleses, que son siempre para mí el referente, los sajones, los ingleses, norteamericanos, cómo hacen los stand-ups, cómo hacen las entradillas, cómo muestran, cómo enseñan, es una generación que una vez está dentro se maneja muy bien, pero yo creo que os falta un poco de conocimiento de lo que se hace ahora y cómo se hace ahora exactamente, para poder cambiarlo, como decía antes. Modo breve, César, si uno sí, quiere perdón. hacer radio, que escuche radio. Y lo decía antes Juanra, si quieres hacer algo, escúchalo o consúmelo. Y dos... Si decía al principio, eh, o, o recuerdo como uno de los consejos que, que me dijeron... ...de no te inventes ningún personaje y bueno, intenta ser tú en antena... ...esto es como para ligar, ¿no? De sé tú mismo, ¿no? Pues si quieres ser tú mismo en la radio, que es donde creo que más recorrido puede tener... ...porque si te inventas a alguien luego muy cansado, tienes que estar toda la vida recordando... ...¿cómo era aquel personaje que me inventé? Ah, vuelo 605, espérate que abro el cipo ah, fumo, joder, y luego igual dejar de fumar... ...bueno, pues si eres tú mismo en la radio, consigue... Que la persona que quiere ser en la radio merezca la pena, lee, viaja, estudia, fórmate en esto y en cualquier otra cosa de la vida y no desfallecer, ponte un límite si quieres, pero no conozco a nadie que haya querido dedicarse a esto, que no se haya conseguido dedicar a esto si de verdad lo quería, ¿eh? ella se queda muy como de coello, ¿no? el, el universo entero conspira para que suceda, todo el mundo que quiere dedicarse a esto, en una horquilla salarial seguramente mejorable, no me cabe ninguna duda, acaba dedicándose a esto. Yo efectivamente en las clases que doy en el máster me encuentro con, tenemos aproximadamente 24 alumnos de media todos los años y les preguntas, ¿quién de todos vosotros escucha la radio? ¿Uno o ninguno? Para mí dos puntos menos ya en la nota final. Y, ...y además aprovecho para animar a vuestros profesores a que os bajen la nota... ...si todos los que estáis aquí no estáis escuchando... mí me voy a decir Iglesia Noticia que a mí me gusta mucho de la COPE... ...pero si no estáis escuchando ya, Virginia, no tenéis perdón de Dios... ...que vamos a hacer ya más cosas para captar jóvenes... ...que un programa musical de esas características tan extraordinario... ...y que está llamado a un público más joven como vosotros... ...tenéis que escuchar radio, colegas, es así... Lo de bajarles la nota ya, ya, ya lo hacemos. ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> eh, me han colado una última pregunta de Julio, pero Julio, pregunta directa a alguien y tienes 20 segundos. Pues a María José, ¿Me ¿escucha? Sí. A María José, que es mi paisana. <risa> que bueno, ¿qué te hace sentir más orgullosa cuando llega, por ejemplo, el EGM? ejemplo, por ejemplo, Federico Jiménez Los Santos tiene menos oyentes, pero sí que yo creo que es más influyente. El otro día había gente con pancartas con su cara. ¿Qué prefieres? ¿Tener muchos millones de oyentes o que los muchos o pocos que tengan de verdad vayan contigo a muerte? A mí me preocupa hacer radio. Hay cosas que no me parece que sean hacer radio. Me parece que sentarte y hablar. Y a mí me gusta otra cosa. ...y yo creo que no... ...ninguno de los que estamos aquí queremos ver nuestra pancarta en... ...nuestra cara en ninguna pancarta... ...a mí el ejemplo es que yo no lo tomo como algo mío... ...porque lo que yo aporto es ínfimo... ...hombre, me va, me va muy bien... ...si mi programa va bien, pues digo, mira... ...otro año más que vamos a cobrar todos los meses... ...pero no, no tengo ningún interés... ...y creo que la gente de radio... ...si hay una característica que tiene... ...es que huye absolutamente de la popularidad... Si quieres popularidad hay otros medios, no es la radio el fundamental. Bueno, antes de terminar, eh, tres cosas, avisos muy rápidos. A las tres y media, cuatro menos veinte, os esperamos aquí para la segunda y última mesa redonda de este Día Mundial de la Radio, en el que vais a tener la oportunidad de escuchar a antiguos alumnos de la Universidad Francisco de Vitoria, alumni que se dedican a la radio a día de hoy y que tienen una visión, eh, en cierto modo, más cercana a la vuestra por una cuestión generacional. No se sé me si enfadáis. Y, y que va a estar también muy interesante, ¿vale? Es una mirada muy. muy diferente e interesante la mesa redonda que va a moderar Alfredo Valense. Eh, y nada, el, el agradecimiento me, me quería quedar con dos tres frases que he escuchado durante la mesa redonda. La radio se parece a mi vida, la radio es una forma de vida, es amor y pura magia, decía Virginia, y me ha gustado esta reflexión que hacía María José, la radio requiere un poco de madurez. Twitter no es el mundo, ha dicho Juan Ramón Lucas. Eh, y luego los ingredientes para hacer buena radio, eh, muchas, ¿no? Y me gusta también el recordatorio al, al, a los técnicos, ¿no? Que suelen ser los grandes obligados de los que estamos delante del micrófono. Y mm, conclusión, si queréis hacer radio, escuchar la radio. Gracias a los cuatro, a Juan Rabón, a María José, a Alfredo y a Virginia.